Hola Rosmarita Tabia, segundo día de esta gran fiesta de la Semana del Idioma Español. Hoy la vamos a celebrar con la novela Niña Bella, después de Roberto por el Buen Camino, la más leída. Niña Bella es una novela que tiene muchas enseñanzas. Los niños, los jóvenes, las abuelitas adoran esta novela. El personaje principal es la abuelita. ¿Cuántos problemas evitaríamos si escucháramos el consejo de los mayores? Ustedes se van a dar cuenta cómo doña Antonia en momentos de crisis llega a la familia, lo vende todo, lo sacrifica todo, pero reeduca a su familia. Es una novela para leer toda la familia. El desempleo que ahora después de la pandemia nos azota. Esta novela no va a perder vigencia nunca. Porque siempre tenemos miedo, aunque tengamos trabajo, tenemos miedo de perder ese trabajo. Y esta novela nos enseña a enfrentarnos al miedo. Este es un mensaje que va directo al corazón de la sociedad, muchas veces indiferente. En esta presentación yo les hablaré de la novela Niña Bella de los personajes destacados y la analista literaria de la Secretaría de Análisis Literario. De siembra de lectores de ese programa sociocultural y de Letras de Fuego, Julie Boutet hará un análisis completo de la novela. Los invito a celebrar hoy, martes 25 de abril, la Semana del Idioma con Niña Bella. Y continuamos. Hola, hola, Rosemary Tapia, queridos lectores, les hablaré de Niña Bella.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 por otra parte, desde pequeños debemos aprender que el ahorro nos proporciona seguridad suficiente para enfrentarnos a cualquier crisis. Los invito a leer la novela Niña Bella. En, el, en la semana del idioma, qué mejor lectura. Un abrazo. Aunque ella no me mire, sigue siendo bella. No llores, niña bella, tú eres una flor. La vi reír y supe que iba a ser mi Niña Bella, Rosemary Tapia. Vamos a presentar el análisis Niña Bella. En esta lectura, la empatía llama a la reflexión. Todos llevamos un niño dentro de nosotros, que nos recuerda la alegría de nuestro paso por este mundo, nuestros sueños y las luchas que tenemos que enfrentar para alcanzar. Niña Bella es ese rayo de luz que ilumina la historia y a todos los personajes que participan en el, durante la trama encontramos vacíos espirituales que se sustituyen equivocadamente con cosas materiales y vanidades. Sin percatarse que la vida da giros, que cambian todo lo que creemos seguro y que pensamos que nunca faltará. Pero cuando hay amor, apoyo y unión familiar pueden ser alcanzadas con el toque de los dedos. Cuando se es pobre, Pese a todas las dificultades que enfrentes durante este caminar, la dignidad no es negociable. Por ello, es tan importante el rescate de los valores, sin importar el entorno y el haber perdido todo. La figura de una madre nunca deja de sorprender y dar lecciones de vida. Oh, desprendimiento y entrega nunca cesan. Las amistades que se forjan en los niños son importantes. Llegan a ser sólidas y auténticas. Debes tomar en cuenta que el ahorro es un factor determinante para hacer frente a las situaciones inesperadas. Que además, debes valerte de las herramientas tecnológicas para no quedar rezagado. Todos tenemos un propósito y nuestro propio significado para dejar un legado Por ello, niñas y niñas que nos acompañan hoy No olviden estas palabras Tú tienes quien te ama Tú tienes a quien amar Tú tienes dónde mirar No te rindas Hay momentos felices en tu memoria Tráelos a ti, recupera En un rincón del corazón Recibe la alegría de la vida Búscalo, pero no te dejes vencer Rosemary Tapia, escritora Soy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 de ostentaciones, de compras, de deuda, lo pierden todo. A su nuera le da un derrame y su hijo no tiene otro remedio que llamar a su mamá para. Esa señora es capaz de desvenderse de todo, incluyendo su casa, solventar los gastos de su hijo, su nuera